La difusión de la historia tiene muchas vertientes y una de las más vistosas es el recreacionismo. ¡Conozcámosla! Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Miguel Rivera Guzmán, egresado de la carrera de historia, que nos va a contar un poco sobre el recreacionismo. <risa> bueno... Uh, es una actividad de, de difusión uh, aplicada para la historia y es uh, una actividad a la que digamos yo me dedico o opto mucho al, al momento de hacer difusión. Y pues en este caso uh, recreé un, un traje para mujeres, es un traje de luto de la década de 1860. Y pues en sí el recreacionismo se basa en, en traer objetos o prácticas del pasado, darles la vida y no sé, ponerlas en práctica o a la luz del presente, para el disfrute del público y, y bueno, los otros sectores. Y pues en este caso el, el vestido está basado a partir de la revista La Moda Elegante, que es una revista para mujeres de la década también de 1860, y pues a partir de ahí uh, rescatamos técnicas de manufactura, patrones, costuras y demás. Además de que tratamos de que en cada traje, a utilizar materiales con, con cierto tiempo ¿no? ya, o sea, de fabricación, digamos materiales viejos Para darle un toque lo más genuinamente posible Y pues es en sí lo que, lo que hacemos En este caso uh, el diseño salió de, de esta revista, de los figurines Pero pues ya algunos aditamentos son uh, digamos imaginación o creación mía Pero sí están basados en una investigación uh, seria, en una investigación histórica ¿Cuáles son algunos de los aditamentos que, que tú le agregaste, Miguel? Uh, bueno, por ejemplo, en el figurín nada más aparecía como la, la estructura uh, general ¿no? del, del traje, pero uh, algunos de los aditamentos que pues, yo le apliqué son los mitones de encaje, que son estos uh, guantes negros que tiene, o las mangas uh, sobrepuestas, que tiene debajo de esta otra manga que se llama manga pagoda. Y pues si los levantamos, en realidad es una manga que es uh, sobrepuesta, ¿no? O sea, no hay una camisa debajo. Y esto uh, generalmente se usaba para evitar que la, la dama o la persona en cuestión ensuciara el vestido de los puños. También, por ejemplo, hay algunos cuellos que son uh, aditamentos y también se pueden quitar, ¿no? Para evitar como el, el desgaste de, de la prenda, debido a que durante el periodo... Uh, el confeccionar una prenda o adquirir una prenda pues era muy caro y teníamos que, tendrían que tener, uh, digamos, la precaución o ¿no? tener lo, el mayor cuidado posible ¿no? a la hora de conservarlo y, y de usarlo. Oye, y en cuanto al accesorio que tiene aquí, ¿de dónde lo adquiriste? ¿Es de la época? ¿Es recreado? Uh, es un, digamos, es una recreación. Es una, una pieza de joyería de los 60s. es una... Uh, ...serigrafía en, en, en tela de seda, incluso ya está como que muy, muy desgastada... ...pero aparte del recreacionismo me dedico a, a, a comprar, digamos, piezas y antigüedades... ...que me ayuden pues, a explicar el contexto histórico, ¿no? desde el proceso del vestir... ...hasta algunas actividades cotidianas. Okay, ¿En cuanto al peinado? Uh, el peinado salió de una, de una revista de la década de 1870... Mi compañera está apoyando en un proyecto de restauración en la Biblioteca del Seminario Conciliar de aquí de, de Guadalupe Zacatecas y pues en sí ella uh, encontró la revista, le sacó fotografías y trató de, de recrearlo. Pero también tiene un, una fundamentación y un peso histórico. Bueno Miguel, muchas, muchas gracias por habernos compartido tu vestuario y nos vemos hasta la próxima. No, pues gracias a ustedes por la invitación y nos vemos.